Dentro del laboratorio prototipado eh, tenemos capacidad de diseño tanto en la parte electrónica como en la parte de modelado 3D. Esto nos sirve para hacer lo que es diseño electrónico y programación de la electrónica necesaria para los equipos y diseño de modelado 3D para lo que, tanto lo que sea gabinetes y, y partes mecánicas necesarias para el, la fabricación de estos equipos. El área 3D del laboratorio fue pensada para lo que es fabric, eh, fabricación de las partes mecánicas que necesitamos para los equipos. Para la impresión de los modelos 3D, eh, en los equipos, las impresoras 3D lo que necesitan es a partir de un modelo digital en 3D, un archivo de un modelo 3D, un software toma ese modelo y lo separa en, en fetas, en capas transversales al modelo. Y luego la impresora lo que realiza es una, una deposición de un material por distintas técnicas según la tecnología de la impresora. Va depositando cada una de estas capas, según la forma que le dio el archivo de la computadora, una sobre otra, hasta formar la pieza final. En la mayoría de las tecnologías es necesario agregar u otro material, u otras estructuras de soporte que sostengan la pieza, las distintas capas mientras se va imprimiendo, lo cual requiere que luego se realice un trabajo de limpieza o terminación de, la, de las piezas Cuando empezamos a tener más contacto con el, la tecnología de impresión 3D, nos dimos cuenta que tenía muchas más aplicaciones que podíamos darle y entonces eh, empezamos a buscar aplicaciones dentro de la medicina, que es el tema que nos compete acá en mi ingeniería, y entre ellas una interesante para comentar es la de impresión de modelos anatómicos para la planificación de cirugías. Esto consiste en tomar las imágenes médicas, tomografías, resonancia magnética, etcétera A partir de las cuales se puede, eh, a través de una cierto serie de software que permite tomar de esa imagen los modelos 3D que puedes necesitar, imprimir esos modelos de acuerdo a lo que necesite el médico. Y a partir de, él, de ahí, el médico puede tomar este modelo, planificar la cirugía, trabajar lo más posible antes de, de intervenir al paciente, para luego eh, la intervención propiamente, dicha, la cirugía sea lo más corta posible. Y con esto reducir los riesgos de la operación. Otra aplicación interesante que hemos eh, trabajado, estamos empezando a trabajar, es la impresión de... Obras de arte y, y material asociado para la didáctica. En este caso es para la enseñanza de historia del arte para ciegos, para personas con problemas de visión. A partir de un caso particular, que un alumno ciego que estaba tomando la materia, el cual le costaba mucho o sea, en entender de qué estaba hablando el, el profesor. Y en eso hemos hecho un par de pruebas para que lo pueda, o sea, tener una idea de las formas con el tacto o simplemente piezas que, que son ya en, en 3D, no sean pinturas, pero que también pueda al contacto tener idea de qué se está hablando. Nosotros brindamos servicios a terceros, también dentro de laboratorios de la facultad, y con otras instituciones también asociadas a la facultad. Lo que sería eh, diseño de prototipos, tenemos varios proyectos, eh, un par de proyectos relacionados con el agro y otro par de proyectos relacionados con la medicina. En este momento estamos trabajando en el prototipo de un sistema para aplicación de agroquímicos. Es un proyecto que estamos trabajando junto con el INTA y que bueno, tiene distintas partes del proyecto. Acá lo que estamos haciendo en este momento es eh, construimos los sensores. Tenemos sensores de GPS, de anemometría y de temperatura y humedad. Estos sensores van adentro de, de este gabinete. Acá está. Todo esto fue diseñado acá en el laboratorio, se imprimieron todas las partes, también fabricamos las plaquetas desde cero, diseñamos y fabricamos las plaquetas, hicimos el ensamblaje, el soldado, Bueno y ahora estamos trabajando en la parte del control principal, que son estas placas más grandes. La idea es eh, puede registrar las variables ambientales, eh, velocidad y dirección del viento, la temperatura, la humedad y la posición con un GPS. Y todo, toda esa, esa información se guarda después en una tarjeta de memoria que está acá en, en el CPU y se transmite después por GPRS a un servidor, así se puede ingresar por internet para ver cómo se dio todo el proceso de aplicación de agroquímicos que quedó registrado con este sistema. Para un proyecto de este tipo tenemos distintas partes. Por un lado está lo que es el diseño de la electrónica, que eso lo hacemos en estaciones de trabajo, acá en la PC. Por otro lado está la fabricación del circuito, que es fabricar la plaqueta, que eso tiene también distintos procesos. Por un lado hay que realizar todas las pistas, hay que hacer, hacer el recorte de la placa, después hay que se aplican las máscaras, que es lo que le da la terminación final. Y después se pasa a lo que es la soldadura, donde colocamos, eh, se sueldan todos los chips adentro, eh, sobre el, la plaqueta. La otra parte es eh, la parte de los gabinetes. Por ejemplo, es, esto que es la cabeza del sensor se diseñó y después se imprimió acá también en el laboratorio. O esto que es el gabinete, estos gabinetes también donde va el donde va el CPU también se fue diseñado e impreso acá, a medida, acá en el laboratorio. Clásicamente, para poder lograr este tipo de gabinetes era necesario contratar un matricero que nos haga una matriz y hacer un inyectado o un termoformado un termo de la pieza final. Eso es muy costoso y lleva mucho tiempo. En cambio, con la tecnología 3D nosotros podemos tener eso en cuestión de días, se diseña ...en un par de días y se imprime eh, en unas horas. Se acelera mucho más el proceso y se reducen los costos... ...porque no estamos hablando de... Eh, ...es a nivel de prototipo, es hacer una o dos unidades... ...no va a ser cientos o miles que es la escala industrial. En este proyecto en particular el diseño es íntegramente realizado acá. Ya hemos realizado varias versiones del mismo equipo. Esta es la última, que estamos terminando ahora para... ...queremos instalarla en las próximas semanas... Eh, ...probarla directamente en campo. Y el objetivo de este proyecto es poder registrar en qué condiciones se da el proceso de aplicación de agroquímicos. Entonces con esto podemos asegurarnos de que se estén cumpliendo las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos, fitosanitarios o cualquier otro producto.